Chito Luis, somos RCCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del juego de cartas de Pokémon Cars Evolution Volumen 4 con su nueva caja coleccionadora donde lo tenemos ahí a Gary, al Gary, al nieto del profesor Oak enfrente de esta nueva colección, además abriremos un par de sobrecitos de Fortnite de la colección número 25 el juego de cartas que ya viene por el capítulo 3, temporada 3, buena onda donde veremos a Darth Vader y trataremos de atraparlo, de atrapar a Darth Vader y el resto de los Pokémon Fortnite Months, pero bueno, antes que nada, queremos agradecer a todos los que nos escriben, a quienes nos leen, a quienes son parte de Redes de Cine hoy oh, más que nunca, con más de 3.000 seguidores y más de 600 vídeos. Imagínate qué locura, ya llegamos a los 600 vídeos y más. ¿Tenemos que hacer un especial? No lo sabemos. Capaz si ocurre un milagro, lo hagamos, pero antes que nada, queremos agradecerles entonces. Dándoles un super mega saludazo a Adrián Miranda, a Elías Maldonado que nos escribió esta semana, a Tiziano, que es Tiziano que siempre nos escribe. A Tommy Fornasier, a Valentín y Tiago, que son dos hermanazos que siguen el canal. Y a Blips564. Creo que también había más, más, más a quienes saludar. Pero recuérdenos siempre debajo de los comentarios. Así los saludamos en el próximo Mega Unboxing de la semana. Pero bueno, arrancaremos, arrancaremos viendo lo que es la caja. La caja de la colección ya la cuarta parte de cars Evolution, como sabrán hay otras colecciones también en el momento de en Argentina, pero estas son las de Flash Gondor, los de sobrecitos violeta ya vimos que en las cajas anteriores tenemos la caja celeste, la amarilla y la roja, la rojilla que es está bastante buena las cartas cada vez van mejorando, tienen Pokémones Megas, Pokémones de Alola, vamos a descubrir nuevos Pokémon, ah le tenemos a Toys. Y lo mejor de la caja, además del color y del personaje que va cambiando, es que tiene este efecto metalizado de fondo que de recontra para recontra sirve. Pero bueno, antes que nada queremos saludar a nuestros auspiciantes de esta ocasión. En esta ocasión nuestros auspiciantes son... Na, na, na, na. No es café Dolca! ¡Es café Dolca Mocha! Menos café, más chocolate, porque sí, porque sí, más, vienen ahora en estos sobrecitos. Ah, vienen hace rato. En estos sobrecitos como para que no te compres una lata, o no compres el, el plastiquete que es mucho más caro y que no se recicla. Aunque vos que podés reciclar en tu casa, pero recontra sirve. Así que si querés un café que no es café, pero si sí es más chocolate y más leche en polvo, cómprate no el café moca ahora sí, vamos a ver la caja, vamos a ver la caja después de ese auspicio medio pifioso al abrir, vamos a ver que en esta cuarta colección tenemos las cartas del número 529 al número 704. ¿Quieren saber cómo hacemos los unboxings? Simplemente vean cómo lo hacemos, no traten de copiarnos, simplemente háganlo. Y vamos a ver que la primera carta que nos encontramos es el Globopus. Globopus, este, digo, este, este, este boxeadorcito del mar, este calamar del mar que podría ser una raba peleadora, tiene 240 puntos de defensa, 258 de ataque tipo lucha, con tres tipos de debilidades, seguido por un Abra, el Abra Cadabra, el Abra con 306 puntos de velocidad. En el juego, en el primer juego de Pokémon Red, en el primer juego de Pokémon Blue, se te, se te escapaba de la nada, vos querías atraparlo y se te recontra, escapaba, está bastante copado el Abra. Seguido por un Trapinch, Trapinch ya me parece que era de la tercera generación, Trapinch con esta cara mandibulera y esos ojos brillantitos se va a transformar en un dragón, no se preocupen. Tiene 328 puntos de ataque tipo tierra y tres tipos de debilidades juntas. Seguido por el pequeño Slugma, esta babosa de magmar, esta babosa de fuego tiene 196 puntos de ataque y tres tipos de debilidades también, no es una carta tan poderosa. Seguido por el Volbit, el Volbit que tiene 269 puntos de ataque y 295 de velocidad, me recontra sirve Este bicharraco, este bicharraco que te mira, tiene cara de tristeza, tiene cara de estar triste de que todavía no nos pagaron el aguinaldo Seguido por, y hablando de eso todavía no nos pagaron lo del censo, es increíble, pero todavía no lo hicieron Pasaron dos meses, dos meses desde que hicimos el video del censo, chicos. Todavía no pagaron. Así que recuerden que hay que hacer cuando tu jefe no te paga, huelga, huelga, huelga. Pero bueno, después tenemos a Slobro, que es tipo agua y es tipo psíquico. Slobro, pobrecito, que lo mordió un molusco en la cola. Tiene 350 puntos de defensa y tres tipos de debilidades. Seguido por... Hola oh, Lakazam nos re... Nosotros teníamos a Mega Alakazam En las cajas anteriores Ahora tenemos a Alakazam con 372 puntos de velocidad Me recontra sirve Este es tipo psíquico clásico de la primera generación Seguido por Perserker La evolución del miau de Alola Ahora el miau de Galar Me parece que ya era el miau de Galar Este Perserker, este gato medio vikingo Tiene 350 puntos de ataque Y 328 de defensa Seguido por Morgrem, el pequeño troll El pequeño troll, este pequeño goblin rojo Tiene 262 puntos de velocidad Y es dos tipos Es mira, oscuridad y hada a la vez, que raro Después nos encontramos con Kingdra Kingdra, la evolución de Sidra La evolución, super evolución de Horsi. Tiene 317 puntos de ataque y de defensa Bastante bien es tipo dragón y es tipo agua Seguido por Darumaka. Darumaka que después se va a transformar en Moldoz Moldavski. Tiene 306 puntos de ataque y es tipo fuego. Seguido por... El pequeño Riolu que se transformará en Lucario. Tipo lucha con 262 puntos de ataque. Nada mal. Seguido por el pequeño Minchino Capuchino. Minchino Capuchino. Este gato furro tiene 296 puntos de defensa. Todo peludín, todo tierno. Seguido por... Scraggy. Scraggy se va a transformar en un pandillero, tiene 273 puntos de ataque, después ya van a ver cómo es su evolución. Y tenemos a Numel, el pequeño... Numel es uno de los primeros Pokémon que cuando nosotros dijimos, lo vimos dijimos, ah, qué flojera. ¿Por qué? Porque es un camello, es un camello que después se va a transformar. Es tipo fuego y tierra, pero... Es que es un, es un camello, es un camello 240 puntos, no no hay mucha imaginación en eso, pero bueno. tenemos al pequeño Impidimp, que es el pequeño Goblin, este troll de internet tiene 207 puntos de ataque y 218 de velocidad, bastante bien. Seguido por Victory Bell, ¡Victory Bell! que recontra gritaba Victory Bell durante la primera temporada cuando James se lo comía a James entero, a James del equipo Rocket, con 339 puntos de ataque. Seguido por otro, otro grillito, otro grillito cantor. Tiene 295 puntos de velocidad. El pequeño Ilumais. Ilumais tipo bicho. Seguido por Abomasnow Snow. Aboma Snow, tipo hielo, tipo ¿es tipo planta. ¿Ya? No sabía que era tipo planta. Es como si fuese una planta de hielo. Una planta de montaña nevada. Pero bueno, tiene 311 puntos de ataque. Es un bisnique con patas. Después tenemos al Delibird, el Delibird, el Pokémon pájaro cartero, es tipo hielo también y tipo volador, con 273 puntos de velocidad, bastante bien. Seguido por el Fanfi, el pequeño dumbo, el pequeño dumbo de Pokémon tiene 240 puntos de ataque y de defensa, nada mal, súper bien. Seguido por Chinchino, la evolución del capuchino. ahora es un capuchino expreso, expreso con crema. Tiene 317 puntos de ataque y 361 de velocidad, nada mal. Seguido por el pequeño Toxel. El Toxel es tipo veneno y tipo eléctrico, y se va a transformar en tremendo veneno eléctrico punk. Se va a transformar en tremendo dragoncito punk, con 196 puntos de velocidad. Seguido por... Este era de mis favoritos. Este era de mis favoritos de la primera generación porque era como tipo, como tenía un paralelismo con Blastoise, ¿pa? con Blastoise, con, con bueno, con, con Squirtle, con los Pokémones iniciales. O decías, en vez de tener los Pokémones iniciales, yo quería este, yo quería a Polygrad, yo quería a y quería al pequeño Poliwortito, ah Ren se acordaba el nombre, pero bueno, tiene 317 puntos de ataque y de defensa, nada mal Ay, qué lástima que no conseguimos el juguete, pero bueno Después tenemos a Kragung, este es uno de los pokémones más panchos Más panchos, pero cuando Brook en la serie trataba de levantarse una chica, paf, iba y le pegaba en el hígado Con 243 puntos de ataque, tipo lucha y tipo tóxico Seguido por Mainum. Mainum, el pequeño reemplazo de Pikachu, porque siempre en cada temporada hay un pequeño Pokémon tierno que trata de reemplazar a Pikachu. Y este tiene 218 de defensa y 317 de velocidad. Pero sí, también tiene que estar la carta de su pequeño hermanito. El plusle, me parece que era plusle. Después tenemos a Teddy Ursa, el pequeñocito, el pequeñocito que después se vuelve súper grande. Con 284 puntos de ataque. me contra Sirve, tipo normal. Seguido por Hipopotas, que sí se habrán dado cuenta, es un hipopótamo. Pero también tiene evolución y es mucho más férrea. Con 280 puntos de defensa, nada mal. Y después seguimos con otro de los pokémones clásicos de la primera generación, el Machop. El pequeño Machop que se va a ir al gimnasio porque no está con ella. Se va a hacer duro porque no está con ella. Se va a hacer fibroso de cuatro brazos como Han porque no está con ella. Con 284 puntos de ataque. Y después tenemos al Scorupi. El Scorupi es muy gracioso porque sí, porque es un pequeño escorpión, pero super venenoso, bicho venenoso y después se hace tremendo, tremendo Pokémon con 306 puntos de defensa, nada mal. Seguido por el Garbodor. El Garbodor es como una especie de mezcla, es como, es como si fuese un reemplazo de Mock, un reemplazo de Grimer, pero eh, también hecho de residuos tóxicos con 317 puntos de ataque. Seguido por último con el pequeño Spinda. Spinda que está todo mareado, después se va a volver alborotoso. Con 240 puntos de ataque, de defensa y de velocidad, Suá, ataque y defensa perfectos. Todos igualitos, igualitos todas las cartas. Entonces, bueno, en este cuarto mazo vamos a encontrar una mezcla de varios Pokémon. Pokémones clásicos, capuchinos, algunos elefantitos. El bisnique, los camellos, más gatitos, más furritos, más dragoncitos. A la casa. El que le mordieron la cola con Motwex Y bueno, cartas muy copadas, muy divertidas. Pero vamos a ver, vamos a ver si en los sobres, ah miren esto, cuando abrimos acá vemos algunos de los Pokémon que pueden salirte en la colección Como el Les Lobro, como el hijo de Moldavski. y otro de los Pokémon que vimos acá, un Pikachu, queremos que nos salga un Pikachu ¿Ya nos salió un Pikachu? No, no, todavía no tenemos al Pikachu y lo necesitamos Pero bueno, vamos a ver que en los sobres seguramente van a salir mejores cartas ya, este mazo no se quiere cerrar. No se quiere cerrar, pero ¿saben qué? No hay que cerrar. Hay que abrir los sobrecitos de Fortnite de la colección 25. Vamos a ver qué. Darth Vader todavía no se lo conseguimos. Pero queremos que nos salgan en los sobrecitos. Si no, en algún momento vamos a terminar yendo de nuevo al Parque Rivadavia. Algún parque especial donde vendan las cartas sueltas. Y en esta ocasión vamos a ver que este sobre tiene... Cinco cartulis, ya empiezo a sentirlas Ya empiezo a sentir la energía en ella A ver si la primera nos sale una especial Nuestro último video corto Nuestro último short que subimos al canal Que lo van a ver en la parte de abajo del canal No salieron solamente accesorios oh, mi cabeza No salieron solamente accesorios Accesorios chicos Así que ojalá este sobre no sea igual Y arrancamos con... El ala delta, callaributa, con forma de cerdito, con forma de alcancía, tiene 910 puntos de tecnología, nada mal, seguido por... Un nuevo paso de baile, un jumbo popcorn, un paso de baile pochoclero, para que vayas a ver una película, como la de Thor, por ejemplo, con 815 puntos de resistencia. Pero bueno, si tenés que mucha familia o mucho gasto, puedes quedarte a ver una película en tu casa, hay miles de formas de hacerlo, y qué, qué otra carta no salió... No salió Suit ya es como el tercer Suit que nos salió en esta ocasión con 955k de tecnología. Es una de las cartas más comunes que tenemos. Seguido por. El Home Master Saber. Y verán que no estoy tan sorprendido porque también ya nos salió el Home Master Saber con 950 puntos de ataque. Lo cual está bueno porque tiene mucho ataque, así que nos puede recontar servir por un nuevo mazo. Y por último tenemos The Ordered Windspark. Las alas de la orden con 840 puntos de tecnología. Nada mal, súper épico. Pero bueno, este vasito, entonces, va, este sobre. Nos salieron estas dos cartas y este nuevo super balde de Pochoclos. Vamos por el siguiente. Vamos a ver qué saldrá, qué saldrá en esta ocasión. Tu, tu, tu, tu, tu. Cinco cartas y la primera es. El alfa Cylinder, el alfa Cylinder tiene 820 puntos de ataque, un cilindro con espadas, un cilindro para atacar con de todo, no sé si me pueda servir realmente, pero la acompaña la buena Bright, la buena brillante, con 950 puntos de ataque, aguante las Bright y su ropa bien, su ropa super urbana, me encanta con el fondo fluor, seguido por... El pico de Destroyer, otra vez nos salió el Destroyer, que es si no te sirve para atacar, al menos te va a servir para conectarte a DirecTV Con 850 puntos de ataque y 845 de resistencia tipo ninja y tipo tijereta Seguido por... El helado Drippy Drift con 725 de resistencia Ya lo teníamos, se están repitiendo mucho las cartas Y esto me está preocupando bastante Seguido por... El Mecha Strike Navigator El Mecha Strike Navigator tiene 955 puntos de res de tecnología Y 835 de ataque Entonces de acá la única carta nueva que tenemos es el Alpha Cylinder Y nuestra super querida Bright Seguido por la última carta Realmente en esta tanda no nos estamos sorprendiendo para nada No nos está saliendo lo mejor pero Capaz este sobre haga el milagro Capaz este sobre tenga la carta que estamos buscando Abrimos, tenemos 5 cartillas. Y la primera que nos encontraremos, hubo ¡uh! La primera que, uy, se nos cayó de la emoción. La primera que nos encontraremos es. El ala delta Diamond Pony. Un pequeño pony, pero de diamante, súper poderoso, con 970 puntos de tecnología, brillante para caer con de todo y con estilo. Y después nos encontramos a la Ramirez Redux, con un fondo flúor medio hipnótico, con 970 puntos de ataque. Muy poderosa, tipo tijera, claro que sí. Seguido por el Mecha Strike Navigator. El Mecha Strike Navigator. Ah. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa porque esto en serio nos llama mucho la atención. Si llegamos. Si, yo no sé. Si llegamos a conseguir muchas cajas de las primeras colecciones por parte de algún auspiciante, vamos a decir el nombre del auspiciante unas mil veces en un video. No sé, etiqueten al oficiante, etiquétenlo, etiquétenlo. Vamos a decir mil veces, porque en serio, me estoy cansando de repetir mil veces: Mecha Strike Navigator, Mecha Strike Navigator, Mecha Strike Navigator. Ah, ¿Cuántos oficios van a salir, Mecha Strike Navigators? Así que, en serio, el desafío ya está dado, el desafío ya está expuesto, ya lo conocen. Si llega a suceder ese milagro de que nos caigan muchas cajas de las primeras colecciones, vamos a decir. Mil veces, Meca Stray Navigator no, el nombre del auspiciante o Mangas, quién sabe. Pero bueno, vamos a ver que el en Navigator, por si no lo recordabas, tiene 970 puntos de resistencia. Así que te recontra sirve para un mazo de resistencia. Seguido por el Snap, y el Snap ya lo teníamos exactamente con 955 puntos de tecnología. Y por último. ¡Ah, mirá el Widow's Promise! El Widow's Promise que mostramos en nuestro masito de cartas de animes, de cartas de chicas de anime y de Naruto. En el mazo de Naruto que mostramos esta semana en nuestro canal, vas a encontrar al Widow's Promise y otras espadas de Kataras. Y esta tiene 805 puntos de tecnología. Así que estas cartas, estos sobres, realmente me preocupa que salgan tantas repetidas. Las mejores son, bueno, Widow's Promise, tenemos a Ramírez Redux, Diamond Pony, a la Bright... Y a ver qué más. Y al chumbo pochoco el chumbo pochoclo porque nos encantan los pochoclos. Ahora sí, somos ARRESCINE. Esperamos que esto te haya entretenido, te haya informado, te haya hecho pasar el rato mientras el colegio trata de <ríe> trata de educarte, no sé, con libros viejos. Deberían permitir que usen celulares. Deberían permitir que usen celulares en vez de libros que son caros de comprar. Y nos vemos en una próxima ocasión, siéndonos siempre, derechito al vicio. Muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por seguirnos. Y estaremos acá, derechito al vicio, siempre.